Hola a todos y bienvenidos. Hoy te mostraré las 10 mejores cosas que puedes hacer en un sueño lúcido cuando te das cuenta de que estás soñando y puedes hacer lo que quieras. Antes que nada, te invito a suscribirte al canal. También dale like y comparte este contenido para que YouTube lo muestre a más personas. Algunas cosas en esta lista te dejarán boquiabierto, porque son cosas que jamás podrías experimentar en la vida real, incluso si tuvieras acceso a todo el dinero y poder del mundo. Empecemos. Número 10. Vuélvete invisible. Volverte invisible en los sueños es increíble porque puedes jugar a espiar a quien quieras sin sentir culpa alguna y literalmente no tendrían idea de que estás presente. Vas a ver a personas en el sueño que no te verán y puedes hacer lo que quieras. Es similar a detener el tiempo, algo de lo que hablaré más en otro vídeo. Esto es divertido por un tiempo, pero se vuelve aburrido, al menos para mí, porque nadie te habla y a mí en lo personal, me gusta interactuar en mis sueños. Número 9. Jugar con los personajes de los sueños. Como dije antes, verás a más personas en tus sueños lúcidos, y desafortunadamente, estas personas son casi indistinguibles de las personas reales, lo cual es una locura, piensan por sí mismos y experimentan emociones, al igual que tú y yo. Puedes platicar de una cantidad infinita de cosas y cada respuesta es única los personajes de tus sueños son conscientes de sí mismos, créeme que hay algo de ciencia detrás de esto. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que puedes platicar con estas personas en tus sueños? La respuesta es, cualquier cosa. Puedes incluso decirles que el suelo es lava y luego hacerlo. Espera a ver sus reacciones, es muy divertido. Incluso puedes invitar a salir a un personaje de tus sueños, y si crees en ti mismo, créeme que te dirán que sí. Algo que me gusta hacer es decirles a estas personas que están soñando. Esto no se recomienda porque puede despertarte, pero me encanta ver sus reacciones. Me he metido en debates con estos personajes sobre ellos, tratando de demostrar que están soñando. Número 8. Tener relaciones íntimas. Esto es algo que está en la mente de todos, vamos a ser honestos. Puedes hacerlo en tus sueños lúcidos, y mucha gente dice que se siente como algo totalmente real, lo cual tiene sentido, después de todo, los sueños lúcidos son una réplica del mundo real, pero debes de tener cuidado pues la mayoría de las personas terminan por despertar prematuramente. Sería útil el aprender métodos que puedes usar para estabilizar los sueños y así, no despertar. Haré videos sobre todas estas cosas, así que espéralos pronto. Número 7. Hacerse rico. En un sueño lúcido, la realidad puede convertirse en lo que quieras. Si hace frío afuera, puedes cambiar el clima, si estás en un centro comercial, puedes cambiar la música que se reproduce y mucho más. Esto significa que también puedes hacer cosas como convertirte en multimillonario instantáneamente. Es divertido porque te da una idea de lo que se siente el ser rico. Puedes ganar la lotería, convertirte en amigo o amiga de Carlos Slim y Jeff Bezos o de la reina de Inglaterra, Puedes incluso tener una tarjeta de crédito infinita que te permita comprar todo. Es algo muy divertido. Hay tantas cosas que puedes hacer. Puedes entrar a la tienda Gucci y comprar todo. ¿Por qué no conducir un Lamborghini o volar en un jet privado? Las posibilidades son infinitas. Número 6. Volar. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es saltar y empezar a volar? En tus sueños lúcidos lo puedes hacer y se siente increíble. Puedes volar e ir a donde quieras, en serio que es el sentimiento más increíble de todos. Volar es una de las cosas más comunes que hace la gente en los sueños lúcidos. Hay muchas técnicas que puedes usar para volar, puedes imaginar la energía saliendo de tus pies y empujándote hacia el cielo, puedes extender la mano e imaginar que vuelas como cualquier superhéroe de tu infancia. O puedes también intentar saltar de un acantilado, solo asegúrate de estar soñando primero. Número 5. Viajar en el tiempo. ¿Alguna vez has querido volver atrás en el tiempo? La respuesta es por supuesto. Esto es posible en los sueños, y aquí te digo cómo hacerlo. Número 1. Crea un portal. Número 2. Imagina el periodo de tiempo que deseas experimentar, y atraviesalo. Listo. Existen otros métodos, pero este siempre me funciona muy bien. Puedes volver a cualquier periodo de tiempo que desees. Puedes ir a la época de los dinosaurios, a los 80 o al 2018, cuando todavía podíamos salir e ir a eventos sin necesidad de máscaras y toda esta locura. Si visitas un periodo de tiempo que no has experimentado aún, tu cerebro llenará los vacíos con lo que cree que fue ese periodo de tiempo. También puedes acelerar el tiempo o congelarlo por completo. En resumen, puedes caminar por el mundo y hacer lo que quieras y nadie te detendrá. Número 4. Conviértete en un animal. ¿Alguna vez has mirado a los ojos a un perro, un gato, un tigre o a cualquier animal y te has preguntado qué está pasando dentro de sus mentes? En sueños lúcidos, puedes transformarte en cualquier animal o criatura que desees. Y esto incluye a criaturas que ni siquiera existen. Durante toda esta experiencia tienes el mismo nivel de inteligencia, solo que tu cuerpo tiene una forma diferente y disfrutas de habilidades y sentidos fascinantes. Por ejemplo, a mí me gusta convertirme en águila y planear por las montañas, es algo muy relajante, la próxima vez que tengas un sueño lúcido, definitivamente deberías intentarlo. Número 3. Practica habilidades de la vida real. Así es, los sueños lúcidos pueden beneficiarte en la vida real. Por ejemplo, después de saber que estás en el entorno de los sueños, puedes aprender cosas como instrumentos musicales, artes, habilidades sociales, diseño gráfico y mucho más. Número 2. Enfrenta tus miedos. Junto con la práctica de habilidades, los sueños lúcidos también se pueden utilizar para enfrentar tus miedos. Esto se debe a que puedes ponerte en los peores escenarios posibles y luego superarlos, dándote confianza por si alguna vez esto sucede en la vida real. Por ejemplo, si le tienes miedo a las serpientes, en tu sueño, salta a un pozo de serpientes y pasate un rato con ellas, luego alejate completamente ileso. La próxima vez que te encuentres con una serpiente en la vida real, recordarás tu experiencia en tu sueño. Y esto nos lleva al número 1. Conocer a un amigo. Esta es, en mi opinión, una de las mejores cosas que puedes hacer en un sueño lúcido porque, a diferencia de darte superpoderes o convertirte en el hombre más rico del mundo, esto tiene el potencial de ayudarte de verdad. Mencioné antes como los personajes de los sueños son como tu propia persona, pero profundizando, son parte de tu subconsciente, lo que significa que son parte de ti. Podría ser un vídeo completo sobre la complejidad de los personajes que ves en tus sueños, pero volviendo a mi punto, puedes crear o elegir un personaje en tu sueño y hacerte amigo o amiga de él o de ella. Acércate a ellos y empieza a hablar. Haz preguntas sobre cualquier cosa, incluyéndote a ti mismo, porque, después de todo, eres tú. Si tienes una conversación agradable, puedes pedirle a esta persona que sea tu amigo o la guía de tus sueños de ahora en adelante, y así, cada vez que tengas sueños lúcidos, aparezcan en ellos para estar ahí contigo, siempre y cuando recuerdes cómo son, lo cual probablemente lo harás, si es que anotas los detalles de tus sueños por la mañana, porque así los recordarás y los harás aparecer cuando lo quieras. Desafortunadamente, por ahora, aún no se ha inventado un modo multijugador para sueños lúcidos, por eso pienso que esta es la mejor opción disponible. Estas fueron las 10 mejores cosas que puedes hacer en tus sueños lúcidos. Por supuesto que puedes experimentar millones y millones de cosas más que las que te muestro aquí, pero estas son algunas de mis favoritas y espero también haberte dado algunas ideas interesantes para probar. Si te gustó el video y quieres que publique más contenido de sueños lúcidos, deja un me gusta y suscríbete al canal, deja tu sugerencia para futuros videos y no te pierdas cuando salen nuevas publicaciones.